Hay más de un millón de aplicaciones disponibles en la App Store y las opciones de juego en tu iPhone son casi ilimitadas. Pero no te metas a buscar sin más, no sabrás qué elegir entre tantos títulos. Reuní a continuación los mejores juegos para iPhone para que puedas descargar este mes. Among Us. Es un clásico. Among Us es uno de los mejores juegos de asesinos ocultos al estilo de la mafia que existe. Y es ideal para jugar en dispositivos móviles. Trabaja junto con 4 a 15 jugadores para preparar tu nave para el lanzamiento, pero hay un giro. Varios jugadores son impostores en secreto que quieren asesinar a todos los demás miembros del equipo. Tu trabajo, si no eres un impostor, es arreglar tu nave y descubrir quiénes son los impostores, verlos entrar en las rejillas de ventilación, hacer cosas que no deberían o simplemente asesinar personas, son pistas a las que debes estar atento, pero ten en cuenta que deberás convencer a todos los demás de que no estás mintiendo. Diablo Immortal Diablo Immortal ya está aquí, y si eres fanático de los juegos de Diablo o algo similar, seguro que te encantará. Lo genial aquí es que no se trata de una imitación móvil barata, es un juego de Diablo completo en todo su esplendor, y eso marca una gran diferencia. Bueno, sí, está repleto de microtransacciones, pero si quieres probar el juego del que todo el mundo habla, tendrás que taparte la nariz. Arc Survival Evolved ¿Qué es mejor que un juego de supervivencia en tu iPhone o iPad? Un juego de supervivencia en tu iPhone o iPad con dinosaurios Ark Survival Evolved ahora es algo así como un clásico del género de supervivencia y es fácil ver porque todavía existe cuando tantos otros juegos han desaparecido. Comenzarás, bueno, sobreviviendo, pero una vez que tengas esa base sólida en tu lugar, puedes comenzar a poner tus metas un poco más altas. Crea tu propio hogar y entrena, domestica e incluso cabalga sobre 80 dinosaurios diferentes. Mario Kart Tour ¿Quién no adora a Mario y a su alegre apuñado de amigos y enemigos? Mario Kart Tour es la versión móvil de la popular serie Mario Kart. Es una fórmula sencilla. Elige un personaje y compite en carreras contra otros, ya sea que estén controlados por la inteligencia artificial o por otro jugador. Obtén victorias, acumula estrellas y desbloquea nuevos personajes, cards e insignias. Es gratuito, aunque incluye algunos elementos de pago opcionales. Genshin Impact Quizá ya no se escuche tanto acerca de este juego Pero aún este título es impresionante Y entretenido Con una cantidad enorme de seguidores La historia te reta a encontrar a tu hermana perdida En el mundo desconocido de Teibat Sin embargo, cuando hay montañas para escalar Lagos para nadar Y además podemos desplazarnos por los aires Es fácil distraerse rápidamente Elige entre una variedad de personajes diversos Aproveche el poder de los elementos y disfruta de los increíbles gráficos. Plug Inc. Quizá estos días algunos los consideren de mal gusto, pero no podemos negar que Plug Inc es muy divertido. Juega con una enfermedad nueva, ya sea una bacteria, un virus, un hongo o alguna otra cosa, e infecta a tantas personas como puedas. Conforme avanza el tiempo, tendrás que elegir entre volverte más infeccioso y arrasgarte a que te descubran y hagan una vacuna, o avanzar discretamente todo el tiempo que puedas para luego mutar y expandirte de un momento a otro. China, concerning. Y hasta aquí el final de esta lista de los mejores juegos para iPhone. Si alguno te gustó, no dudes en descargarlo y decime en los comentarios qué te pareció. Igual. Recuerden que pueden apoyarme suscribiéndose y dándole like a este video.